Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Cecilia de Birly y estamos en el módulo número uno del curso gratuito de creación de contenidos, la segunda parte de este curso. Ya hay un primer curso gratuito también aquí dentro de mi canal de YouTube en el que hablo acerca de las cuestiones básicas de la creación de contenidos. Pero ahora vamos a ir un paso más allá a vuestro pedido, que me habéis pedido que cree este curso gratuito sobre creación de contenidos, así que vamos a empezar con ello. Este curso va a constar de 10 módulos, así que te recomiendo que te suscribas ya mismo a mi canal para que no te pierdas ninguno de los módulos que va a salir cada semana y que aprendas a crear contenidos de forma estratégica para lograr vender más que esa es mi misión aquí con todos los contenidos que te estoy compartiendo en mi canal. Bueno, vamos a empezar con este curso y lo primero que tengo que contarte es qué es la comunicación digital. Cuando hablamos de comunicación digital a lo que nos referimos es al plan conjunto que se centra en el desarrollo del impacto emocional de tu marca, ¿sí? Estamos hablando de cómo tu marca impacta emocionalmente en esos potenciales clientes, esas personas a las que nosotros estamos dirigiendo los contenidos que vamos a crear, nuestra estrategia de, de comunicación, nuestra estrategia de contenidos y todo lo que vamos a hacer. Esa estrategia lo que hace es diferenciarte a ti de la competencia, hace que no seas igual a todos los que hacen lo mismo que tú, sino que haya ese punto diferenciador, haya esa marca, ese sello personal y evidentemente esto le otorga a tu marca una identidad única. Hace que las personas te reconozcan, que sepan quién eres, cómo te comunicas y cómo lo haces. eso es muy importante tenerlo en cuenta porque esta base, la base de la comunicación digital va a ser todo lo que hagamos en toda esta todo este curso en el que vamos a hablar acerca de cómo crear contenidos que no se va a limitar solamente a las redes sociales. Eso es algo que tenemos que tener muy en claro y sobre lo que más adelante hablaré. ¿Cómo vamos a diseñar? Esta estrategia de comunicación digital. ¿Qué es lo que vamos a tener en cuenta para crear esta estrategia de comunicación digital? Bueno, en primer lugar, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que hacer un análisis interno y externo. Es decir, tenemos que hacer una auditoría de lo que es la identidad digital y de nuestra huella en la red. Saber ¿Qué es lo que hemos hecho? Eh, si tenemos cuentas de redes sociales y han quedado abandonadas, han quedado totalmente obsoletas, eh, no hemos publicado más en ella. Eh, ya no nos compensa realmente estar en esa red social en concreto porque lo habíamos hecho simplemente porque era la red de moda. Eh, a dónde está nuestra competencia también, qué canales están utilizando, cuáles son los canales que van a formar parte de nuestra estrategia. Es decir, tenemos que saber en dónde estamos. Hacer un análisis, como dije, tanto interno como externo. Saber qué es lo que están haciendo otros, otras personas que están dentro de nuestro sector y qué es lo que tenemos nosotros y cuál es esa huella que hay nuestra de nuestra marca en la web. Una vez que tengamos esto realizado, pasamos al segundo paso que es Definir objetivos claros. Tenemos que saber qué es lo que queremos lograr con nuestra marca. ¿Para qué estamos montando toda esta estrategia de comunicación digital? No se trata de decir, bueno, a través de las redes sociales voy a vender más, voy a llegar a más personas, eh, voy a tener más ventas y listo. Sino que tenemos que tener objetivos claros y concretos. Objetivos que sean precisos y que podamos medir. Es decir, yo necesito llegar a X cantidad de seguidores para tener X cantidad de clientes, X cantidad de dinero al mes y para ello voy a posteriormente trazar un plan de acción, ¿sí? Entonces, tenemos que saber definir bien esos objetivos. No se trata de, quiero muchos seguidores, quiero que la gente me conozca a través de las redes, quiero vender a través de las redes, porque decir eso y no decir nada es exactamente lo mismo. Esos objetivos tienen que ser bien claros. Tenemos que saber qué es lo que queremos lograr, cuánto dinero yo necesito facturar para, en función de eso, voy a crear un plan de acción. ¿sí? Entonces... Yo no es que quiero 10.000 seguidores porque quiero simplemente tener el swipe up, sino que a través de eso voy a lograr X objetivo de mi negocio. Así que es muy importante que antes de empezar a hablar de qué contenidos vamos a crear, en qué formatos y demás, tengamos en claro cuáles son esos objetivos que vamos a perseguir con esta estrategia de comunicación digital. En tercer lugar tenemos que definir el posicionamiento, cómo queremos ser percibidos nosotros como marca, qué es lo que esperamos que la gente diga sobre nosotros, porque a través de ello será cómo vamos a también crear el contenido. Si yo quiero que eh, me perciban como una marca premium tendré que dar esa imagen, ¿no? también, también premium a través de el formato de los contenidos que utilice, a través del diseño que realice, a través del tipo de cliente al que me, al que me dirige, o quizás quiero que todo lo contrario, quiero que la gente diga, ah bueno, esta marca es la más barata del mercado, es la mejor opción porque es súper económico y es para mí, y entonces a través de lo que yo haga tendré que estar reforzando que soy la persona más barata de, del mercado y que a las personas les conviene trabajar conmigo por eso, tenemos que saber bien cómo es ese posicionamiento que queremos lograr para posteriormente poder reflejarlo en los contenidos que vamos a crear. Y por último, es el momento de elegir los canales de comunicación. Siempre empezamos esta rueda al revés. Primero pensamos, bueno, me abro primero la cuenta de Instagram, la de TikTok, ahora que está de moda, la del canal de YouTube o lo que sea, y luego ya veo lo que hago. Y no, es al revés. Primero tienes que haber hecho este análisis, tienes que haber definido los objetivos, tienes que saber cuál es el posicionamiento que quieres lograr. Y luego sí vas a elegir esos canales de comunicación a través de los que vas a tener presencia, a través de los que vas a llegar a tu cliente ideal. Aquí es muy importante que tengas en cuenta que no se trata de elegir a las redes sociales de moda, sino que tienes que elegir los medios en donde está tu cliente. De nada te sirve estar en TikTok, porque ahora es muy viral y funciona muy bien, si tu cliente no está en TikTok. De nada sirve... Eh, querer estar en Instagram si tu cliente es mucho mayor y está solamente en, en Facebook Y la cuenta de Instagram nunca se la, se la ha creado ¿sí? Entonces no se trata de la red social que a mí me gusta O la red social que está de modo O la red social de la que habla todo el mundo Sino de saber en dónde está mi cliente Para poder monetizar mi presencia digital Evidentemente si tú tienes la posibilidad de estar en varias, en varias redes sociales Por ejemplo Vamos a suponer que tú dices, mira, realmente mi cliente ahora no está en TikTok, pero a mí me apetece crear ese tipo de contenido y lo voy a hacer. Vale, perfecto, puedes hacerlo evidentemente. Pero es muy importante que primero priorices tener presencia en las redes en las que sí está tu cliente y que posteriormente vayas abriendo las cuentas que quieras. Yo, para un emprendedor que está comenzando, le recomiendo no tener más de tres redes sociales porque es importante crear contenido para cada una de esas redes sociales. Entonces, terminamos y no saturados por la cantidad de contenido que hay que crear. Así que muy importante que te tengas aquí a analizar, a elegir esos canales de comunicación y sobre todo que seas muy honesto y muy sincero. No tienes todo el tiempo del mundo para estar todo el tiempo en las redes sociales. Tú no puedes pasar las 24 horas de tu día en las redes sociales porque hay otras partes de tu negocio que te necesitan y no son solamente las redes sociales. Hay muchas otras actividades en las que tú eres fundamental. Entonces, es importante, sí, que destines tiempo a lo que tienes que hacer en redes sociales, pero que las redes no te lleven todo, todo el día. ¿Vale? Entonces, una vez que tengamos en claro cómo vamos a diseñar esta estrategia de comunicación digital, que abramos, hayamos analizado estos cuatro factores, tenemos que pensar ya en cómo vamos a crear esa estrategia de contenidos. Es importante, como decía antes, que toda marca tenga una estrategia omnicanal. Como dije, no se trata de estar en todas las redes sociales, pero tampoco, como dice el dicho, de volcar todos los huevos en una misma cesta. Sí, tenemos que tener una estrategia omnicanal. No tenemos que depender solamente de eh, una red en concreto o de las redes sociales, de tener toda mi presencia en seis redes sociales y listo, sino que necesitamos nuestra página web, ese es nuestro territorio, el lugar a donde tú le vas a poder contar a tu cliente quién eres, qué haces, se va a poner eh, en contacto contigo, eh, vas a tener tus landing pages con eh, tus servicios, explicándole cómo tú lo puedes ayudar, eh, con quién trabajas, cómo trabajas, etcétera, etcétera. Luego, evidentemente, tienes que tener presencia en redes sociales, hoy en día, Muchísimas, muchísimas personas están en redes sociales, así que no estar realmente es desaprovechar una fuente de potenciales clientes que eh, puede llegar a, a tu negocio, así que también necesitas tu presencia en redes sociales, en varias redes sociales. Luego también es muy importante que no se trata solamente de, bueno, tengo una página web y ahí está, y está muerta de risa, sino que también nutras a esa página web con contenido de valor a través de tu blog, en el que las personas también puedan conocer más sobre tu trabajo. Y por último, por eso no menos importante, por supuesto, que también tengas tu lista de email marketing, que envíes campañas de, con cierta regularidad, que puede ser cada una semana, cada 15 días... Cada un mes ya me parece como un poco muy espaciado en el tiempo, pero bueno, si no tienes tiempo para más, por lo menos es mejor que cada un mes envíes un contenido de, de muchísima, muchísima calidad y quizás más extenso a que no lo hagas, no lo hagas nunca. Pero recuerda que el objetivo es siempre crear comunidad en redes sociales y llevarte todo ese tráfico a tu página web a través del regalo, el lead magnet que tú utilices para que esas personas comiencen a formar parte de tu lista, tú tengas esos, esos datos, esos contactos de esas personas y puedas ir nutriéndolas también a través de lo que vas a hacer en email marketing. ¿Por qué insisto tanto en la cuestión de nutrir a tu audiencia? Porque nadie compra a través de redes sociales, porque llega a tu cuenta de Instagram y dice «Ah, genial, me, me gusta esta marca, le compro». No. Las personas necesitan más de 10 impactos para lograr convertirse en clientes. Entonces, es importante que tú vayas nutriendo a esa persona, a ese potencial cliente, para que en un momento esa persona dé el paso y quiera comprarte a ti. ¿Qué tipos de contenidos podemos crear? Podemos crear contenidos de educación, de inspiración y de diversión. Evidentemente hay marcas que se centran sobre todo, yo por ejemplo, en el contenido educativo, pero cada tanto trato también de crear contenido de inspiración, contenido de diversión para también cambiar. Lo ideal sería que haya un balance entre este tipo de, de contenidos, sin embargo tú puedes elegir directamente volcarte por un tipo de contenido en concreto porque te sientes más cómodo o porque sientes que tu negocio ...va más afín con ese tipo de contenido, ¿sí? En mi caso, como te decía, que creo que es un ejemplo muy claro, en mi caso yo solamente creo prácticamente contenido educativo, contenido que eh, para nutrir a mi audiencia con mis conocimientos y una vez al mes quizás... Eh, crea algún contenido de inspiración o algún contenido de, de diversión. Ahora, por ejemplo, utilizo los Reels, utilizo un formato en concreto para crear un contenido distinto. Entonces, de esta forma también la gente sabe que en mi feed encuentra contenido educativo y que en mis Reels encuentran contenido de diversión. Vale. Esto tú también lo puedes estructurar y también puedes decidir en qué eh, tipo de contenido, en qué tipo de formato, en qué plataforma vas a crear cada uno de, de estos contenidos si es que quieres dividirlo de esta forma, que no es obligación, ¿sí? Puedes tú crear este tipo de, de contenidos en todas las plataformas y en todos los medios de los que hemos estado hablando. Ten en cuenta que para a la hora de, de crear contenido que la gente se aburre rápido, muy rápido, la verdad. A los 10 segundos tenemos una retención de un 90% del público, de las personas que nos empiezan a leer o a ver en formato, en formato video. Sí. A los 30 segundos ya tenemos una retención del 70%, es decir, ya hay un 20% que se, se ha ido. Ya no le interesó lo primero que, que hemos dicho y se fue. Chao, adiós, no está más. Al minuto tenemos una retención del 50% y a los tres minutos ya queda solamente el 15%. ¿Y por qué te cuento estos datos? Porque es muy importante que despertemos la curiosidad con los contenidos que vamos a, a crear y de lo que hablaremos más adelante, que te voy a enseñar cómo crear contenidos que llamen la atención, contenidos estratégicos, contenidos que eh, la gente quiera ver, contenidos que conviertan en definitiva, que es lo que estamos buscando. Pero esto te lo quería mencionar porque es muy importante que lo tengamos presente y que esto esté en nuestra cabeza todo el tiempo mientras estemos con este curso de creación de contenidos. La gente se aburre. Muy, muy rápido. Si no llamamos la atención desde el primer momento, ya mira, eh, a los 10 segundos, entre los 10 y los 30 segundos ya se nos han ido un montón, de, un montón de personas. Entonces, lo que tú digas, porque 30 segundos pasan volando, lo primero que tú digas tiene que realmente despertar la curiosidad de esa persona porque si no no se va a quedar a escucharte, a escuchar lo que tú tienes que, que decir o lo que le tienes que contar a través de tu contenido. Así que es muy importante que esto lo tengamos muy presente. ¿Qué bases tenemos que tener en cuenta para crear contenidos? Tenemos que ser claros, sencillos y breves. Por lo que te decían antes, principalmente, la gente se aburre. Siempre esto, <ríe> recuérdalo, la gente se aburre muy rápido. Tenemos que ser claros para que nos entiendan todos, ¿sí? También tenemos que conocer en qué punto está nuestra nuestra audiencia en qué eh, punto ellos se encuentran en función de lo que nosotros ofrecemos. ¿sí? Si yo hoy vendría a hablar de creación de contenidos y nadie tiene ni idea a qué me estoy refiriendo con crear contenidos, este curso no tendría ningún valor, por más que yo esté aquí volcando todo mi expertise y todo lo que sé. ¿vale? No tendría ningún tipo de, de sentido porque no estaría... Siendo, siendo clara, tendría que haber empezado antes, contando quizás qué son las redes sociales o por qué es importante crear contenido. Como yo sé que mi audiencia ya sabe y entiende, evidentemente, cuál es la importancia de crear una estrategia de contenidos para sus redes sociales, puedo comenzar desde un punto más Arriba, sí. Pero es muy importante que esto lo tengamos presente y que lo tengamos en cuenta, porque muchas veces cometemos el error de hablar con un lenguaje excesivamente técnico creyendo que todos nos entienden lo que estamos diciendo, cuando en realidad hay personas que no saben. Así que es importante que la base para crear nuestro contenido sea, en primer lugar, la claridad, que todos nos entiendan y que a nadie le quede ningún tipo de duda porque estamos utilizando un lenguaje excesivamente técnico o elevado para las personas con las que estamos hablando, ¿sí? En segundo lugar, que sea sencillo. Como digo aquí, dejan las palabras complicadas para los filósofos. No se trata, muchas veces leo contenidos que es como, pero ¿qué es esto? Sobre todo en el tema del marketing, ¿no? Con tanto contenido, tanta palabra eh, en, en inglés, tanto palabrerío por ahí. Si puedes decirlo de la forma más sencilla y más práctica, mucho mejor. La idea es que tu audiencia te entienda, que conecte rápido con tu mensaje y ya está. Y no estar hablando con un montón de palabrejos extraños que hacen solamente que la gente se confunda, ¿vale? Redacta sin tanta pretensión, sin tanta historia y, y tantas vueltas, sino que ve a la, a la fórmula más sencilla. Y otro de los aspectos muy importantes es que seas breve, ¿no? Y aquí eh, lo que digo es que evites todas esas parrafadas que aburren al lector. Si hay algo que lo puedes decir de forma más breve, no se trata de voy a escribir un texto súper largo para contar un montón de cosas y que la gente vea que yo sé no, si puede ser más directo, más concreto y más específico pues muchísimo mejor como dice la, la frase lo bueno si breve, dos veces bueno así que es mejor ser breve ir a lo concreto, ir a lo directo que estar en, en, enrollándonos, incluso cuando estamos hablando a través de un, de un vídeo, ¿no? cuando empezamos bueno hoy te quiero contar por qué esto porque lo otro es como bueno y qué me quiere decir esta persona no porque me está contando un montón de cosas o me está compartiendo cosas de su vida que a mí realmente no me interesan no imagínate si yo hubiese empezado este curso eh, contándote a ti bueno feliz martes hoy a la mañana he estado eh, trabajando he hecho esto con mis clientes luego me he ido a comprar y es como y, y esto a mí qué me importa Cecilia, vamos a lo que vamos vamos al curso de creación de contenidos vamos a hablar de cómo yo puedo mejorar mi marca y cómo puedo llegar a más personas a través de la creación de contenidos porque el resto sinceramente no eh, no me interesa lo que tú me tengas para para contar sí, entonces esto tengamos lo presente sobre todo es muy importante a la hora de las historias las historias de instagram que se fraccionan en pequeños vídeos de 15 segundos imagínate si te pones a contarle tu vida en esos 30 segundos a las personas sin aportarle ningún tipo de valor ningún tipo de valor evidentemente se van a ir y quizás lo que tú lo, lo que tú tengas que decir sea muy importante pero lo has dicho cuando ya han pasado 40 segundos y cuando ya un montón de gente se ha ido más del 50% de las personas se han ido de tus historias y no te han terminado de, de escuchar porque pensaban que era una historia tuya contando tu vida tu día o lo que sea Sí, así que tengamos esto muy, muy, muy presente a la hora de crear nuestros contenidos. Siempre recuerda, haz que todo sea simple. La simplicidad gana. No se trata de hacerlo lo más rebuscado posible, de demostrarle a nuestra audiencia que nosotros somos mega expertos y cuanto más rimbombante lo hagamos, mejor será. Sino que tenemos que hacerlo de forma fácil y sencilla para nuestra audiencia. Dos, no te vayas por las ramas, no tienes que estar eh, contando un montón de cosas, como he dicho antes, si es breve, mucho mejor. El número tres, suena familiar, que sea algo cercano, que no sea como que estoy hablando con, eh, pues, bien, nosotros somos un equipo multidisciplinar, ¿no? que es esto que, que leemos no en las páginas web, que parece como todo súper corporativo y quizás eres tú y una persona que te ayude es como ¿Para qué no? ¿Para qué eh, usar tanto término y tanta cosa tan rebuscada cuando en realidad si somos familiares y cercanos es mucho mejor y las personas hoy en día confían más en esa cercanía, en esa sensación de familiaridad que en toda esta parafernalia de somos un equipo multidisciplinar y todo este, este rollo, ¿vale? Número cuatro, apiádate de quien lee. Lo decía antes, si somos breves, mucho mejor. Imagínate si una persona se tiene que leer un texto súper largo, eh, encima está lleno de palabrejos técnicos pues evidentemente no va a terminar de leer tu, tu contenido sí en el caso de que eh, sea un contenido un contenido escrito y aplícalo también así es un contenido ya sea en audio como puede ser por ejemplo un podcast a un vídeo en el que estás tú hablando eh, tienes que también tener esto esto en cuenta no lo que decía antes que el lenguaje tiene que ser sencillo y evidentemente saca tu poder de resumen seguro que habrá muchas cosas más que sean interesantes sobre esa temática de la que estás hablando y que podrías compartir pero Recuerda que las personas necesitamos ir a lo concreto, a lo directo, a lo que resuelve nuestro problema y ya si queremos saber más, pues ya daremos otro, otro paso o podrás crear otro contenido ampliando esta, esta información, como por ejemplo estoy haciendo yo con este curso. He creado el curso de creación de contenidos básico y esta es la segunda parte del curso de creación de contenidos porque sabía que soltar todo junto era demasiado, entonces reacciona tú también el, el contenido de forma tal que tu audiencia no se eh, quede un poco apabullada y quiera salir corriendo, ¿vale? Todo esto lo tenemos que tener muy en cuenta para que nuestros contenidos funcionen como nosotros queremos, de forma estratégica y para que nos ayuden a conectar con nuestra audiencia y a través de eso generar evidentemente más ventas, que es el objetivo, como digo siempre, que tenemos con nuestra presencia digital. También tienes que tener en cuenta que tienes que crear titulares que atrapen la elección de un título en una publicación es fundamental tanto si es un artículo para tu blog un post eh, la portada de un vídeo es eh, importante que el título atrape porque si no las personas no van a ver ese contenido entonces cómo logramos que ese título atrape bueno en primer lugar tienes que Buscar despertar la curiosidad del lector, del usuario, de tu, de tu seguidor, que esa persona se, se interese, ¿no? que, que, que despierte eh, curiosidad en él para decir voy a, voy a leer esto, lo, lo, la verdad es que no me puedo perder esto, me, me interesa. ¿no? Tiene que resumir de forma atractiva de qué se trata tu material. ¿sí? Y aquí es muy importante algo que quiero aclarar y que es que Seamos sinceros, a mí puntualmente no hay nada que me dé más rabia, pero más rabia que entrar a leer un contenido que tiene un título espectacular y que luego no eh, cumple con lo que me han prometido, ¿sí? No se trata de mentir ni de exagerar, sino de realmente ponerle un título creativo, atractivo a eh, nuestro contenido, pero siempre dentro de un marco de, de la honestidad, ¿no? Vamos, que si no, luego la gente dice, esto es puro sensacionalismo, yo aquí no entro más, no miro más, porque esto al final siempre me decepcionan y, y me mientan, ¿vale? Entonces que no se nos vaya la, la mano, ¿no? por decir de alguna forma con esto de atractivo, ¿no? Tiene que ser realista también, tiene que ser realmente un resumen de lo que la persona va a encontrar en nuestro contenido. Evidentemente tiene que describir las características principales de, de, de ese post, de ese contenido en concreto, decirnos qué es lo que vamos a, a encontrar, tiene que Poner énfasis en lo que a nosotros nos interesa subrayar, ¿sí? en la, a lo que a nosotros nos interesa destacar y también tiene que invitar a que, al público a que siga leyendo el contenido. Tiene que ser un contenido que diga la gente, yo es que esto tengo, que, tengo que, que leerlo, que la gente en Instagram, por ejemplo, diga, es que mira, ahora no lo puedo leer, pero me lo voy a guardar porque yo esto no me lo puedo perder. Eso es lo que tenemos que lograr con los titulares de nuestros contenidos, sobre todo en redes sociales tan visuales como lo pueden ser Instagram, como puede ser TikTok, como puede ser YouTube, en donde lo que pongamos en la miniatura va a ser lo que haga que esa persona tome la decisión de si nos va a leer, nos va a escuchar. O va a pasar olímpicamente de, de nosotros, ¿vale? Así que los titulares también juegan un papel muy, muy, muy importante en la creación de contenidos y esto lo tenemos que tener en cuenta. Ahora lo que te toca es tomar acción. Espero que hayas llegado hasta el final de, de este vídeo. Si no has visto el anterior curso de creación de contenidos, te recomiendo también que lo hagas. Te voy a dejar aquí arriba una tarjetita para que te veas el anterior curso que consta de tan solo cuatro módulos. Y una vez que, que lo hagas, vas a poder también avanzar con todo lo que hemos visto hoy en este, en este curso como ya te dije, tienes que suscribirte a mi canal porque la semana que viene se si viene un nuevo módulo de este curso de creación de contenidos, parte número 2, y no quiero que te lo pierdas. Y sobre todo quiero que tomes acción, esa es mi misión, que todo lo que hemos visto hoy lo apliques, que... To, eh, cojas un momentito y, y mires tu cuenta de Instagram y digas, mis contenidos están cumpliendo con todo esto que he aprendido en esta clase, estoy comunicando de forma efectiva, eh, tengo una estrategia de comunicación digital, sé qué tipo de contenidos estoy creando, por qué estoy creando esos contenidos, qué está haciendo mi competencia, he hecho un análisis, qué es lo que quiero hacer yo, qué posicionamiento quiero tener, ¿Qué contenidos y qué titulares le he puesto a mis contenidos? ¿Despiertan realmente la curiosidad? ¿Yo me, me detendría a leer este contenido con este título en, en concreto? ¿Estoy siendo breve? ¿Estoy encontrando un tono de comunicación que me identifique? Todo eso lo puedes analizar una vez que hayas visto este, este video, una vez que hayas visto también el, el curso anterior y por supuesto una vez que ya te hayas suscrito a mi canal. Te espero la próxima semana en un nuevo módulo. Nos vemos. Chao, chao.